Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a un programa más de Fiscal con Sentido, servidor y amigo José Alfredo Zaragoza. Buen día. Agradeciendo a toda la gente que se va incorporando, gente que estuvo ahí al pendiente también de esta transmisión. Que bueno, ya ya la veníamos ahí avisorando de un tiempecito atrás, veníamos comentándoles, veníamos ahí posteando haciendo algunas publicaciones acerca de este evento del día de hoy 8 de agosto de 2000. 22, así que bienvenidos, un gusto poder saludarles, nuevamente una emisión más, de, de, de repente hay como que nos cortamos un poquito, eh, se carga el trabajo, se carga ahí este, pues toda la dinámica que conlleva estar metido en el mundo de lo contable, financiero, fiscal, pero aquí estamos con mucho, mucho gusto para poder llevarles una emisión más de este programa a través de census Capacitación y a través de todas las plataformas de Familia Census. Y bueno, el día de hoy estamos de plácemes, estamos muy, muy contentos, nos sentimos privilegiados de que eh, pues nos hayan aceptado la invitación a este programa de radio, esperando que pues, la invitada del día de hoy pues, se la pase muy, muy a gusto con nosotros y, y que pueda ahí compartirnos más allá de eh, estos temas tan recurrentes del aspecto financiero, fiscal ella es una experta en el tema de, de criptomonedas, en el tema de criptoactivos. Así que quiero dar la bienvenida a la maestra, a la licenciada de contaduría, Vanessa Solís. ¿Qué tal, maestra? Buen día. Un gusto tenerte Ya estamos aquí. a días de ser maestra, pero todavía no, hasta que lo tenga. Ah, ok. No, no te preocupes. Mira, pero maestra, eso... es más un tema de que sé que compartes, sé que buscas transmitir. No, no, no lo entendamos así como tema de grado académico, pero gracias por la aclaración. Te agradezco Muchas mucho gracias. la confianza y esa aclaración. Así que un gusto tenerte aquí. Eh, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, estimados, les voy a compartir un poquito de, de la semblanza de, de la contadora Vanessa Solís. Ella es Vanessa Solís Caballero, es licenciada en contaduría por la Facultad de Negocios de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente, y era el punto que nos señalaba ya ahorita hace unos momentos, es maestrante en estrategias fiscales de la Escuela de Especialidades de Contadores Públicos del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es decir, también ahí está participando en actividades que tienen que ver con pues, lo que es el gremio contable, eh, lo que tiene que ver propiamente con este asunto de la colegiación, eh, eh, toda esta parte, ¿No? Ahí está muy muy involucrada, seguramente en capacitación constante. No solo eso, también integra la comisión o forma parte, es integrante ella de la comisión fiscal de la región noreste y vicepresidencia de la comisión de cumplimiento fiscal de este instituto, ¿No? Finalmente, eh, pues entendemos afiliada a lo que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero en el capítulo que corresponde a Nuevo León. Es titular de un programa de radio por internet entre Fintech y otras criptohistorias de estrategia intelectual global y actualmente se encuentra dedicada a trabajos de investigación para este tema de la, del cumplimiento de la maestría en tema de criptoactivos, tecnología blockchain, es articulista, speaker en temas de impuestos, entre otros criptoactivos. Ya seguramente la han visto ahí eh, por muchos foros, eh, seguramente eh, es así, yo, yo abro mi celular y deslizo y ¡ay, Vanessa! ¡Ivanesa! vanessa Entonces, eh, como pueden ver, está muy, muy solicitada nuestra colega y amiga. Y bueno, nos menciona que ha participado en programas de radio del TEC de Monterrey, mentora del Hub de Emprendimiento de la UDE, así como partícipe en foros de discusión en el Senado de la República. Exponente, ¿eh? y no improvisa, habla de lo que sabe, habla de lo que practica, habla de lo que ejerce, que considero que es un tema muy importante, y por eso le decíamos, le damos aquí el título de, de maestra, ¿no? Y, y esta actividad la realiza en diversas universidades como Tecnológico de Monterrey, la ITESO, UDEM, la Salle y otros gremios de profesionistas, como bien puede ser el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y el IMCP. Pues bienvenida, Vanessa, un gusto saludarte, esperemos que te la pases muy muy a gusto. Y bueno, pues vamos a empezar. También agradecer a toda la gente que se va de a poco ahí incorporando esta transmisión de Census Capacitación, su programa fiscal con sentido. Y esperando que sí puedan interactuar con nosotros, que nos hagan llegar ahí también, ya saben, sus saludos, cualquier comentario eh, para la maestra, cualquier duda, inquietud. Pues con mucho gusto vamos a tratar de darle y de darle seguimiento. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya, este, mucha introducción, pero considero que era importante, pues ahí, eh, eh, no llegar directa a, a esta situación que comentábamos ahorita tras bambalinas de, oye, ¿qué son los criptoactivos? ¿No? Así que eh, vamos a empezar un poquito distinto, si te parece bien, maestra. Independientemente de la presentación y lectura de ya todo lo que comentamos ahorita para darte la bienvenida, ¿cómo definirías... A Vanessa Solís. Compártenos un poquito de ti, ¿no? Claro, lo que puedas, lo que quieras, con mucho gusto. Y bueno, con esto iniciamos. Gracias. Bueno, Vanessa Solís es, es una entusiasta de, de la tecnología, de los activos virtuales, pero sobre todo de la descentralización. Y al hablar de descentralización, hablo en todos los aspectos, no solamente en el tema como tal de los criptos, que como sabemos es una de sus características, sino más bien de una, de, de una mentalidad descentralizada. Es decir, nadie tiene la verdad absoluta y no se mueve bajo una sola corriente, simple y sencillamente arma su propio criterio conforme las experiencias de la vida se lo van compartiendo. ¿no? Soy contadora de profesión, eh, pero también me considero una eh, mujer de negocios. Me gustan mucho los negocios. Y, este, y bueno, eh, creo que los negocios y la tecnología en su conjunto han hecho que esta industria hoy en día pues, sea una de mis grandes pasiones. Perfecto, Vanessa. Bien, excelente. Otra pregunta que va un poquito relacionada con esto. ¿A qué se dedica Vanessa Solís? ¿Eres empresaria? Digo, me, me comentas que eres contadora de profesión, uh -huh. que te estás especializando en la maestría, pero digo, eh, ¿cuál es tu trinchera? ¿Te dedicas a asesorar ah. en contable, fiscal? ¿Estás en la iniciativa privada? No sé, ¿llevas proyectos ahí? Es, <risa> tu se se todos los moles. Ah. <risa> no, digo, es, es bueno, ¿no? No hay que echar todos los huevos en la misma canasta. Claro. Pues, finalmente. Bueno, nosotros tenemos nuestro despacho y como tal, B-Consulting eh, es una consultoría de negocios. Eh, como tal, eh, aquí en la consultoría vemos eh, temas contables, fiscales, corporativos. Eh, mis socios obviamente ven temas de prevención de labor, dinero y propiedad intelectual. Y nosotros prácticamente nos encargamos de ayudar a los emprendedores. A que, hay, a que ellos se dediquen realmente a lo que saben hacer, a hacer crecer esos negocios y toda la parte de cumplimiento, regulación y planeación como tal, pues nosotros los apoyamos en eso. De manera personal, eh, bueno, yo me dedico ejerzo más a la iniciativa privada, con clientes de iniciativa privada, también tenemos del sector gobierno, muy poco, servidores públicos sobre todo, pero eh, de ahí en adelante, eh, como tal, mi papel dentro de la consultoría es justamente analizar los modelos de negocio de los emprendedores. La mayoría se dedica a temas eh, de activos virtuales desde diversas eh, vaya diversas aristas, con clientes que se dedican a inversión, con clientes que se dedican al uso como medio de pago y con clientes que lo utilizan directamente como nodos dentro de, dentro de la generación del mismo. no Es decir, son mineros. Entonces, tenemos diversos tipos de clientes. Eh, a mí me, me, me corresponde analizar sus modelos de negocios, hablarles un poco de sus implicaciones fiscales, contables, de precios del lado de dinero. Y bueno, una vez que llegan con nosotros, pues se destinan a, a un trabajo en específico, ¿no? Cada cliente es un mundo, cada uno tiene una situación personal, aunque digamos que es del mismo giro, no aplica para acetamol para todos. Es un, una receta, un traje a la medida para cada uno en particular. Y bueno, a veces como que la lo, lo, lo, lo, lo, lo mayoría de nuestros clientes. Pero también eh, nos dedicamos a, otros, a otras eh, personas que se dedican en otros sistemas de inversión. Forex, eh, Real Estate, eh, también eh, personas que se dedican, invierten en la bolsa. Eh, también eh, vemos desde personas físicas con actividad empresarial. Y arrendamientos, ningún cliente es más ni menos, todos tienen el mismo trato y con nosotros y bueno, principalmente es a eso es lo que nos dedicamos. Muchas gracias, maestra Vanessa. En este caso, fíjate que eh, tocas un aspecto muy importante, porque eh, digo es importante la preparación del contador, es importante la capacitación, pero eh, tú comentabas algo muy interesante que es esta, eh, pues esta situación de que no hay recetas de Cocina, ¿No? Que no es un paracetamol, que eh, cada empresa es distinta, que a cada perfil, cada... Eh, viéndolo desde distintos frentes, ¿No? Cada contribuyente, cada inversor, cada empresa, cada emprendedor, ¿No? Finalmente son situaciones totalmente distintas y pues habrá que diseñar un, un traje, un, un saco a la medida... Y digo en ese sentido es importante, ¿no? Porque a veces uno llega, toma un curso, se capacita y, y a lo mejor el curso es de planeación o estrategias fiscales y piensa que por haberlo tomado, pues ya se volvió ahí este, pues un taur, ¿no? De, de la estrategia fiscal cuando, pues sí, nos da ahí una noción, nos da conocimiento, a lo mejor escuchamos gente hablando de experiencia profesional, de lo que ha vivido, de lo que se ha topado en la práctica, pero no precisamente tiene que ser esa misma situación, ¿no? O sea, como bien comentas, eh, una cosa es capacitarse, aprender de otros, por supuesto que lo podemos hacer, nadie tiene la verdad absoluta, pero también eh, eh, será importante entender que, pues, nada como la propia práctica profesional, inclusive, ¿por qué no decirlo?, los errores, ¿no?, eh, los tropiezos, que es, pues, de donde más se saca a aprendizaje, ¿no? Pero siempre, por supuesto, con ese deber ético de, pues, no llegar a comprometer, este, pues, finalmente el patrimonio de los clientes, ¿no?, porque ahí no es así de. Vamos a prueba y error a ver qué pasa. no Hay que tratar de llevar ese rango a, a lo mínimo permitido o a, o a lo mínimo posible. Entonces, esa parte se me hace muy, muy interesante. Qué bueno que lo tocas, qué bueno que lo comentas. Y yo te preguntaría con todo esto, a ver si no, eh, fíjate que yo tengo así como que un poquito déficit de atención y de repente me quedo pensando en algo y me voy o, o veo la mosquita pasar. Yo te preguntaría algo. ¿Tú me puedes asesorar, Vanessa Solís, así ahorita y la gente que nos está viendo a través de Familia Census, a través de, de, de lo que es todo este tema de, del programa Fiscal Consentido y que se han ido conectando, que aquí ya están y que esperamos que puedan interactuar con nosotros. Tú me puedes asesorar además en la parte fiscal, parte de negocios, también en temas de inversiones. O sea, sí, sí tienes tú un equipo ahí que, que está confabulado, que hacen sinergia, que finalmente entiendo que habrá distintas especialidades. Porque bueno, yo pienso y a lo mejor yo te podría encasillar, ah, pues Vanessa le sabe a fiscal, ¿no? Y, y creo que conoce de cripto, ¿no? Y casi nadie conoce el tratamiento fiscal de cripto. Propiamente esa sería mi pregunta. Bueno, en primer lugar, directamente yo no. Yo no soy asesora financiera. Eh, okay. Sí invierto, pero lo hago justamente para poder eh, hablar el mismo idioma con mis clientes. Eh, sería muy poco profesional tratar de asesorar a alguien de algo que yo ni siquiera conozco. Entonces eh, yo invierto, sí invierto, hago, hago trading, hago peer-to-peer -peer y hago holding, son de las cosas que más me dedico, eh, pero obviamente con sus diversos riesgos, ¿no? O sea, yo sé cuánto le pongo a cada cosa, eh, de, porque pues no me dedico a eso de manera, eh, este, al 100%, no vivo de eso directamente, pero sí lo hago. Eh, si alguien de aquí está interesado en invertir, eh, sí puedo eh, referirle a una persona que también es parte del equipo en Sinergia, que se dedica como tal y como lo dice su título profesional, de asesor de inversiones. Él sí directamente, yo no, yo más bien analizo las consecuencias de la inversión. Eso es lo máximo que me dedico. Eh, pero, pues sí, definitivamente, si alguien está interesado en hacerlo, digo, no ignoro el tema, lo conozco, pero no, no, no me atrevo a dar consejos de inversión. Al menos no es mi, mi especialidad, ¿verdad? cuando acabe la maestría en finanzas, probablemente, pero ahorita no. <risa> eh, ese, es un, ese es un tema. Y, eh, y bueno, ese es respondiendo directamente a la pregunta. Perfecto, Vanessa. Eh y bueno vamos a la pregunta inevitable no <ríe> aquella que surge eh, prácticamente en todos estos foros donde pues, como te comentaba al inicio hemos ido siguiendo ahí la pista eh, creo que es un tema que da mucho de qué hablar creo que no se agota tan pronto creo eh, yo no sé si decir lo que es tendencia o está de moda pero bueno escuchamos decir que sube que baja que si sí es una buena opción que si sí es real que si sí es algo irreal que si sí es una burbuja y digo, qué bueno lo que comentas también, ¿eh? porque eh, déjame decirte que yo deslizo de repente ahí en, eh, en el dispositivo móvil, eh, en la tableta, el iPad, celular, eh, incluso ahí todavía los que eh, ya somos un poquito más eh, de la vieja escuela, y que todavía estamos ahí con la peste en redes sociales, y me salen infinidad de anuncios, ¿no? De oye, ven e invierte. Eh, eh, de hecho, eh, pues lo manejan prácticamente así como si fuera un portafolio de inversión, lo cual yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? pero pues si de repente dices, bueno, y esta empresa de dónde salió, es una persona física, una, una persona moral, entonces también hay que tener cuidado, no hay que fijarnos también, porque finalmente vamos a meterle ahí eh, temas de, de dinero, estamos comprometiendo a lo mejor parte del patrimonio, eh, bien comentabas también hace un momento, eh, pues tú sabes cuánto vas a meter ahí, y, y tú sabes cuánto quieres invertir. No, no me refiero exclusivamente al tema de criptomoneda, no me refiero así a cualquier inversión en general. Pero bueno, llegamos a la parte que es con lo que no queríamos iniciar, como para darle un poquito el giro a la tónica, ¿no? En esta emisión de Fiscal Consentido. Te preguntaría, ¿cómo podríamos definir el tema de los criptoactivos y que sea así, como que esté al alcance de, de todos? O sea, una forma sencilla. Hablabas, eh, yo creo que la palabra clave, y, y lo decías al inicio, es este tema de la descentralización. Entonces, a ver, así como que si con palitos y bolitas nos podías ahí comentar un poquito, este, eh, pues a grosso modo, de forma muy general, muy entendible, ¿Qué es este tema del cripto, las criptomonedas y en qué consiste? Bueno, bueno. Eh, si me pidieras una definición exacta, hay un diverso tipo de definiciones porque los criptoactivos son un universo de activos, pero de manera concreta y precisa te podría decir que los criptoactivos son medios digitales de intercambio que emplean criptografía para poder realizar transacciones de manera descentralizada. ¿Y por qué un medio digital de intercambio? Porque este tipo de activos eh, no tienen, eh, en el caso, por ejemplo, de las criptomonedas, no tienen el carácter o más bien el reconocimiento de moneda salvo en El Salvador, que es un país que como tal ya la decretó moneda de curso legal, pero fuera de... Prácticamente es un medio digital de intercambio, es decir, necesita una persona que esté dispuesta a pagar con él y necesita una persona que esté dispuesta a recibirlo para que se pueda llevar a cabo una transacción. Y por eso se dice de manera descentralizada, porque no necesitamos que ninguna autoridad nos lo apruebe ni que un banco revise la transacción como tal, sino voluntad de las partes. Es decir, eh, alguien que está eh, un receptor y un emisor y emplean criptografía justamente porque... Al hacer, al no existir como tal una autoridad que valide ese tipo de transacciones, la criptografía nos ayuda a asegurarnos dos cosas. que El activo no se ha gastado dos veces y sobre todo que el activo sea único en su especie y origen. Entonces, de esa manera podríamos decir que son medios digitales de intercambio que emplean criptografía para realizar transacciones de manera descentralizada. Ok. Entonces es un medio digital de intercambio, lo cual pues ya como que habría que... Porque digo, así lo encasillamos, ¿no? O así lo entendemos de repente, no se trata propiamente de un instrumento de inversión. Exacto. Porque eh, si oye ir, si oye ir y venir, y es, se escucha que, oye, invierte en cripto. Oye, tú ya, ya invertiste en cripto. Ay, tú eres de la era pasada, ¿no? Tú, tú ni le entiendes a eso. ¿Qué necesito, Vanessa? Eh, es como tal... Eh, pues ¿Tengo que tener acceso a medios digitales? ¿Lo puedo hacer ante alguna institución física y tangiblemente? ¿Se puede lograr este tema de estar haciendo estos intercambios o, o únicamente, digo, no sé qué sería un programita, una aplicación? ¿Hay finalmente algún tipo de proveedor de estos servicios? ¿Cómo, cómo se maneja esta situación del mundo cripto? Bueno, aquí depende mucho del rol que quieras manejar, ¿no? Eh, los criptoactivos no solamente son medios de especulación, es decir, instrumentos de inversión. Cada uno tiene una característica como tal que lo define y, lo, y le da una razón de ser. Por eso tenemos clasificaciones. Y de manera, eh, no traigo material de apoyo en este momento, pero lo voy a definir de esta manera tenemos activos virtuales o criptoactivos que son estables, es decir que su valor está uno a uno a una materia prima, alguna divisa o alguna moneda. Estos son los stablecoins. Eh, también tenemos criptoactivos que son tokens de utilidad o utility tokens. Estos, eh, este tipo de tokens como tal. Eh, son aquellos tokens que nos van a permitir y nos van a dar acceso a alguna plataforma para poder usar un servicio o ya sea ofrecer un servicio. Y un ejemplo de ellos, creo que muchos de los que están aquí seguramente ya han interactuado con algún activo virtual y si no, pues dejen, han escuchado al menos de Ethereum. Ethereum es el segundo criptoactivo con mayor capitalización en el mercado, pero como tal, Ethereum no es una criptomoneda. Ethereum nace con el, su token, el Ether, es, es prácticamente el token que nos va a permitir a dar acceso a crear proyectos eh, desarrollados en la blockchain de Ethereum, ya sea contratos inteligentes, ya sea NFTs, ya sea eh, interactuar o usar los servicios del mercado DeFi o algún otro eh, activo como tal que quiera usar la infraestructura de Ethereum, ¿no? Entonces, en Ethereum, eh, ¿por qué hoy en día es el segundo proyecto con mayor capitalización en el mercado? Justo porque su valor depende de qué tan exitoso sea el proyecto. Es decir, entre más exitoso sea el proyecto, va a existir la necesidad de las personas por eh, consumirlo, ¿no? Entonces, tanto para las personas que quieren hacer un contrato inteligente, ejemplo, necesitan comprar un Ethereum. Eh, o personas que quieran comprar NFTs necesitan comprar Ethereum personas que quieran hacer un NFT necesitan poner el toque de TV, ¿no? Ese es un ejemplo claro. Por otra parte, eh, también tenemos eh, tokens que son ICOs o eh, Initial Coin Offering, o en español, ofertas públicas de moneda. Eh, un claro ejemplo podría ser aquellos emprendimientos que van a salir al mercado o que quieren salir al mercado, pero no tienen capitalización. Entonces, para poder financiar el proyecto y salir al mercado, venden una ronda de tokens. Y con esta venta de tokens financian el proyecto. Mucho ojo, este tipo de proyectos, eh, al ofrecer un valor, están completamente regulados. Entonces, hay que pedir una autorización, ante, en este caso, la ley de mercado de valores, para poder salir al mercado y cumplir con la reglamentaria correspondiente. Ese es un tipo de, de otro, esa es la tercera clasificación. Eh, en la cuarta tenemos eh, equity tokens, que son aquellos tokens que están respaldados por, ya sea por alguna propiedad o por algún vía. Eh, por ejemplo, en el sector inmobiliario hoy en día están empezándose a implementar eh, aquellos, por ejemplo, en las zonas de... Su valor hoy en día hoy está súper altísimo, como la Ribera Maya, Tulum, Cancún y ese Holbots, este tipo de, de lugares donde quizás la, el poder adquirir una propiedad ya no es tan fácil. Bueno, se han empezado a comercializar los, los, los, los modelos de negocio de Fresh que es prácticamente tener una parte del desarrollo equivalente al token, es decir, un inmueble lo tokenizan en 100 tokens y esos 100 tokens valen lo correspondiente o tienen, valen lo correspondiente a una 100en milésima parte de la propiedad. Generalmente, por ejemplo, en estos modelos de negocio se da que este, vaya, este tipo de propiedades su plusvalía o los rendimientos se obtienen vía, vía rentas, ¿no? Entonces estas rentas se dividen con las personas dependiendo de la proporción de los tokens que tengan. Sí, no sé si me lograron entender, pero bueno, ahí va la idea. Otro tipo de tokens seguirían los eh, security tokens. Estos security tokens son tokens que representan, por ejemplo, la participación, mmm, bueno, vaya, las empresas. Digamos que como las acciones en tokens serían ese tipo de tokens, al igual que las ICOs, hacer tokens que representan valor, pues tienen que pasar por una regulación. En Estados Unidos, este tipo de tokens son, muy, son completamente eh, regulados por la SEC, eh, pues donde generalmente se dan más este tipo de empresas que utilizan este tipo de proyectos. En México la realidad es que no, pero bueno, si alguien quisiera hacerlo, pues tiene que sujetarse a una regulación correspondiente. Y por último, eh, existen las, ahora sí que las mamás de los criptos, ¿no? Que serían las eh, criptomonedas. Y como criptomoneda solamente tenemos a Bitcoin y el resto son altcoins, es decir, eh, subsedáneas de, de Bitcoin que quieren hacer lo mismo que ellas, pero criptomoneda como tal es Bitcoin. Al ser la primera, 2008, Satoshi Nakamoto, creando un medio de pago de persona a persona, eh, completamente sin, sin intermediarios. Y es justamente a raíz de Bitcoin donde empiezan a nacer otros, otros, otras distintas, ¿no? Como Ripple, como Bitcoin Cash, como Litecoin, etcétera, ¿no? Otro tipo de tokens que quieren hacer la misma función, pero con alguna mejora en específica. Quizás algunas eh, utilicen, no utilicen minería, eh, por lo tanto las transacciones sean mucho más rápidas. Eh, en algunas otras los fees son menores, como en Ripple... Eh, etcétera, ¿no? Cada una ha tenido su mercado en particular y bueno, es como que el, el, un universo de criptos. Eso es hablando de lo que existe en el mundo cripto. Ahora bien, eh, ¿cómo puedes iniciar? Yo creo que lo principal es primero investigando. Depen, independientemente del rol que quieras asumir, o sea, si quieres ser un inversionista, si quieres utilizarlo como medio de pago, si quieres hacer peer-to-peer, -peer, ¿qué es el peer-to-peer? Eh, hacer eh, prácticamente comprar y vender cripto, en este caso, pero sin que pase a través de una plataforma. Es decir, eh, vendiéndolo de persona a persona. ¿Ya? Aquí el maestro José Alfredo, él tiene cripto, quiere venderlo en lugar de, de, de venderlo directamente a la, una plataforma, una wallet, me lo vende directo a mí y ya tiene una ganancia como que si fueran divisas, ¿no? Pero recordemos, no son monedas de curso legal, no son divisas y por lo tanto, pues es, aunque, el, aunque el modelo de negocio es muy similar al no estar regulado, las consecuencias fiscales y legales no son muy diferentes. Ahora, eso es por una parte. La otra es que si nos queremos dedicar a la minería, pues a considerar el tema de las implicaciones de la misma, ¿no? La minería, ¿qué es la minería? Bueno, la minería como tal es la actividad, el génesis de Bitcoin. Es decir, para que existan eh, Bitcoins se necesitan minar. Es un trabajo prácticamente que hacen las personas o los nodos que forman parte de la red, que es la resolución de ejercicios matemáticos a base de criptografía para poder resolver eh, estos bloques. ¿no? Una vez que resuelven el bloque, se minan, eh, hoy en día se minan 6.25 bitcoins por bloque minado y estos se distribuyen entre las personas que participaron en la resolución del mismo. Es decir, no hay una persona que va a recibir todos los bitcoins, no. So, esto se divide entre la distribución de las personas. Ahora, es importante considerar tres cosas en específico antes de decir si queremos ser mineros. Uno, para ser minero se necesita una infraestructura en específica para poder ejercerla. Llámese el poder de cómputo, eh, las tarjetas, la energía eh, eléctrica con la que vas a funcionar. Si no lo vas a hacer con energía eléctrica, lo puedes hacer con paneles solares o algún otro proceso de transformación de energía. Hay personas que eh, eh, lo hacen a través de energías limpias. Conozco otras personas que un, una persona que eh, tenía una granja de cerdos y que en la granja de cerdos el, pues el excremento de los cerdos pasa por un proceso de transformación crea una energía y con esta energía pues vaya se, se, se, se congenió un nodo de bitcoin no etcétera, existen diferentes formas de minar, de obtener la energía salvo tu criterio y, y eso va a depender que te sea más rentable ¿no? porque minar en México eh, pues al hacerlo de manera profesional directamente pues te sacaría de un, un, este, un consumo doméstico te mandaría un consumo comercial y te quitaría subsidios y los retornos de inversión es decir la posibilidad de recuperes el dinero no es tanto en un corto plazo sobre todo considerando lo siguiente eh, la complejidad de los problemas criptográficos aumenta entre más nodos existen en la red es decir si hoy en día hay, no sé, mil mineros y mañana hay mil doscientos, mañana los problemas van a ser más difíciles que hoy, precisamente por esto. Entonces, hay que considerar que geográficamente hay países que hacen que la minería sea más atractiva en otros lugares que en México. Ejemplo, en El Salvador, libre de impuestos, la energía es completamente más barata y los mineros, eh, obviamente, que se dedican a la actividad, pues no pagan impuestos, ¿no? Y por ende significa que hoy en día existen ya empresas de manera profesional granjas de mineros que existen en estas jurisdicciones, donde aprovechándose de los beneficios tanto de infraestructura, tanto fiscales, pues optan por estar aquí, ¿no? Entonces, vaya, es, eh, híjole, yo aquí y ellos allá, pues, eh, híjole, la competencia es, es complicada. En segundo punto es que también hay personas que invierten en algo que se llama pools de minería, ¿no? Que son prácticamente bots que se van a dedicar justamente a hacer esta actividad, pero son costosos. Y insisto, la posibilidad de volver a cobrar el retorno de inversión no sea en un corto plazo. Y por segundo eh, tema es que en lo que tú recuperas esa inversión por ese bot, bueno, pues ya salieron cuatro o cinco equipos más. Pero hay gente que le encanta la adrenalina, que le encanta vivirlo y lo puede hacer. Otra manera de que también es importante es que si lo quieres interactuar como medio de pago, también tienes que saber que, eh, qué es lo que implica, tanto de manera fiscal y contable, el aceptar, el hacer que tu negocio acepte que es medio de pago. Si en el programa existen emprendedores, emprendedoras eh, que tienen, son dueños de un negocio, créanme que en México pueden utilizar este tipo de activos virtuales como medio de pago, sin necesidad de asumir una especulación. Es decir, dicen, yo no quiero aceptar Bitcoin como medio de pago porque yo vendo en 20, 20, 20, no sé, una cuenta de 200 pesos y si lo cambio al tipo de cambio en el que se encuentra Bitcoin en el día, al segundo puede cambiar. No, hoy en día existen plataformas que nos ayudan a asegurarnos que no seamos sujetos de especulación y obviamente cómo nos vamos a entender, cómo nos vamos a conocer, pues investigándolos, ¿no? Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Yo sí le quiero, sí quiero hacer, tal vez no para tra tradear, sino para guardar a largo plazo. Bueno, pues este, interactuar con este tipo de activos. No necesitas una gran cantidad. Puedes hacerlo a través, a partir de 100 pesos. Eh, por ejemplo, hoy en, en México, en la chain más grande que es Bitso, eh, pues te ofrece la oportunidad de adquirir alguna, un, algún tipo de activo a partir de 100 pesos. Ojo. Para cualquier rol que quieras asumir, ya sea que lo quieras utilizar como medio de cambio, ya, quieras, ya sea que lo quieras eh, utilizar sí. como la minería o quieras hacer holding o guardar a largo plazo, necesitas una cartera. Sí, así como para guardar tu dinero normal, necesitas una cartera. Aquí Las famosas hay... wallet. Claro, exacto. Necesitas una cartera digital. Esta cartera digital hay de todo tipo, sabores y colores. Hay eh, wallets que son eh, conectadas a Internet y que por lo tanto son un poco más vulnerables a hackeadas. Eh, son estas wallets que nos ofrecen las plataformas como Bits o Binance y por lo tanto tienen un cierto control dependiendo de la regulación que la aplique de donde se encuentra la plataforma, ¿no? Por ejemplo, un mes de pagos está regulada por la ley FinTech y la ley FinTech tiene ciertos requisitos reglamentarios de cumplimiento y control que tienen que administrar, como por ejemplo la identificación de los usuarios a partir de ciertos montos. Eh, y, y este chismecito, les digo yo, el amigo Víctor Chismoso, que tiene directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y por consecuencia, las, las, las cuestiones de de control, de prevención del agua de dinero, que, que por ende la ley LFPR que lo obliga. Y también por otra parte tenemos wallets que no están directamente eh, controladas o más bien reguladas, que son estas wallets eh, la, eh, frías. Estas son wallets que prácticamente son como, pueden ser desde dispositivos como unas USBs donde directamente ahí tienes la posesión de tus claves privadas. ¿A qué me refiero con esto? Van a los bola. Lo que tenemos en el celular, las wallets que tenemos en el celular, nosotros no tenemos llaves privadas. Las llaves privadas nos, las tiene la plataforma que está prestando el servicio de custodia. Es decir, lo que tú ves son saldos. Si mañana hackean a Bitcoin, puedes perder tu lana. explico? Y no directamente porque Bitcoin es al fraude sino que porque, ah, como tal, el ataque fue directamente a la plataforma. Algo que acaba de pasar, por ejemplo, con Solana. Eh, mucha gente, fue, fue eh, el mes, la semana pasada, que la gente perdió su dinero, pero no fue real directamente el ataque al proyecto, sino como tal, a, la, a las wallets como tal. ¿no? Entonces, creo que, no sé si me logro diferenciar. Y en este tipo de wallets, en las wallets que no están conectadas a Internet, hay dos temas. Una, que al no estar conectadas a internet no son tan vulnerables a un hackeo, pero unas son más caras, es decir, la mayoría cuestan a partir de los 8 mil pesos, cuatro mil cinco mil dólares mínimo, eh, y eh, pues si tienes 100 pesos de inversión, 200, 300, pues no te conviene tener una wallet de 8 mil, verdad? Es como que aquí dependiendo el sapo o la pedrada. Hay gente que pues obviamente tiene más cantidad y pues para ellos sí es sí es conveniente. Y la otra es que estas son más seguras, es decir la disposición del recurso no es de manera inmediata. Hay, eh, por ser más segura, tienes otros pasos de seguridad y por ende la, eh, la disposición del recurso, pues puede demorarse más que, que las otras, ¿no? Y tenía un amigo justamente que, que se me está viendo, va a ver que es él, pero eh, se compró una wallet eh, fría y me dice, Vanessa, ¿me ayudas a instalarla? Claro que sí. Y me dice, ya lo envié, pero no veo mi dinero ni aquí ni allá. No, ojalá que no le haya picado mal. Y ya estaba tostado porque pues era una cantidad considerable, tranquilo. O sea, unos 10, 15 minutos ahorita se va a ver. Y justamente a los 15, 10 minutos, pues ya se vio el saldo en su, en su wallet eh, fría, ¿no? Pues es justamente esto, eh, el tiempo que lleva la transacción. Y bueno, eh, hoy en día existe mucho contenido cuando yo inicié en el 2016, principios del 2017, realmente no teníamos tanto material, pero hoy en día hay muchas personas que ya se dedican a crear contenido respecto al tema, entonces acceder a la información relacionada al tema activos virtuales, pues ya está al alcance de todos, ¿no? Entonces, yo les invito, que si quieres invertir, infórmate, porque recuerda que una, una inversión sin previa investigación deja de ser una inversión y se vuelve una apuesta. Y si quieres hacerlo con, para involucrar tu negocio, también tienes que investigar y también tienes que saber lo que implica con ello. Y si lo quieres hacer directamente, nada más pues para experimentar, pues también lo puedes hacer. Nada más que no arriesgues de más. Exacto. Lo único que te podría decir. Perfecto, maestra. Híjole, pues todo un mundo dentro del mundo. No sé si llamarle ahí. Un poco eh, metaverso. Creo que ustedes le, como, le, le designan ecosistema, ¿no? Finalmente. Pero mira, quiero aprovechar el tiempo y la oportunidad. Muy, muy interesante la plática. Seguramente ahí eh, varios colegas, varios amigos contadores, pues verán la necesidad de ahí involucrarnos un poquito más en temas de... Pues que tiene que ver con finanzas, con inversión. No todo es fiscal. Es importante. Digo, aquí siempre hemos sido... Eh, eh, pues llevamos esa banderita ¿no? de que lo fiscal para el final o sea lo fiscal es ya como consecuencia de la obtención de un ingreso, tal vez de una ganancia no lo sé, eh, pues ahora sí, ¿no? hay que ver el tratamiento, hay que ver la parte cómo hay que pagar impuestos, pero eso ya es propiamente el final, primero pues tenemos que tener conocimiento previo de todo el teji y bueno en este caso por supuesto que el tema de criptoactivos es toda una especialización mira maestra también saludos, nos está eh, siguiendo el maestro Carlos Ramírez, Raúl M. Torres, que también saludos también. Tenemos a Edith Leticia de CEDEP conectada y, y bueno, sí, sí ha generado interés. Javier ATL dice charla magistral, tenía por ahí también eh, saludos, me gusta. Y bueno, recordarles también a nuestros amigos de Census Capacitación que esta semana, pues vamos a estar aquí compartiendo con, con todos ustedes eh, temas muy interesantes en este eh, en lo que censos le dan llamar diplomado en sociedades y por ahí vamos a estar compartiendo tema de lo que es sociedades civiles asociaciones civiles esperamos verlos por ahí tenemos a Luis Márquez, dice buenos días contadora algún libro, documentos, doctrina que me sirvan para conocer más sobre el tema estimado Luis, eh, la contadora nos acaba de decir que hay mucha información eh, a lo mejor lo que te podríamos preguntar Vanessa, ¿cómo podríamos encontrar información confiable? Bueno, yo sé que eh, hay mucha paja pero a ver qué, qué opinas la buena información no está en Facebook déjenme decirles que okay. generalmente en Twitter habemos, habemos varios que nos dedicamos a compartir contenido sobre el tema eh, también se pueden unir a, a, a, pueden seguir en, en poner en el buscador Bitcoin y existirán algunos influencers que se dedican al tema pero si quieres como tal leer algo yo te recomendaría primero leer el white paper de Bitcoin eh, en este caso hay un libro que se llama, está muy bueno, que se llama El patrón Bitcoin, que también está buenísimo. De todas formas, yo los tengo en PDF. Si alguien gusta, me pueden mandar un tweet en arroba v Solís con doble I o en mi Facebook. Hay nada más que a veces me filtran en los no, no, este, no permitidos, entonces se me, se me van a spam y no los leo a veces pronto. Pero igual me pueden mandar ahí un, un, un mensaje en Facebook o en Instagram, donde estoy como vconsulting.mx. Ahí me pueden buscar. Y me mandan un mensajito, me ponen su mail y créanme que solo por haber estado hoy en Census Capacitación, les voy a hacer llegar una biblioteca digital que tengo de unos libros que, que los, los pueden consultar sin problema en español. Entonces, por ahí nos podemos ver. Muchas gracias, contadora. A apreciamos mucho el gesto, el detalle. Ya ven, nada más por acompañarnos aquí en su programa Fiscal con Sentido, pues la contadora nos va ahí a compartir eh, cierta información. Muchas, muchas gracias. Te siguen enviando eh, saludos, estimada Ezequiel, Jongitud, Jongitud Martínez, Araceli Espinosa, dice que eres gran conferencista del tema. Iba a decir hay más, pero sí hay más, pero tenemos de las mejores. Saludos, eh, con tu Ezequiel. Saludos, profesora eh. Araceli. Saludos, y, y, Javier. Y... Perfecto. Y bueno, recapitulando un poco, eh, estimada maestra Vanessa, ahí el, ya lo que nos has compartido, es un, un medio de intercambio digital, puedo en este caso, pues tema especulativo, puedo también usarlo como moneda de cambio, si bien no es como tal, vamos a decirlo así, una moneda eh, que, que esté circulando, lo puedo usar también como medio de intercambio, lo puedo usar para fondear, ¿no? A lo que entendí. Y este tema de la descentralización, si no me estoy equivocando y si no me corriges, pues propiamente tiene que ver con la oferta, la demanda y la confianza, ¿no? De, de los usuarios. Entiendo este enlace que hay entre esas, eh, pues tanto quien oferta como quien demanda. Entiendo que más que hablar de un tema de pago de intereses o que estoy invirtiendo, pues más bien estamos hablando de adquirir, ¿sí? Y posteriormente vender o enajenar. no Básicamente ese es el manejo. Nos comentabas también que no se tiene que hacer forzosamente con un intermediario. Que se puede hacer directamente entre los usuarios. Y bueno, viene la otra pregunta que también no podíamos aplazar. ¿Cuál sería el tratamiento fiscal en materia de criptoactivos? A ver, sí, ¿qué nos podrías comentar acerca del el, tema? Canta, canta. Bueno, <risa> a ver... Ay. Es una pregunta difícil y fácil a la vez. ¿Por qué difícil? Difícil porque ha sido tan difícil hasta para la propia autoridad, tanto para los propios legisladores, que han mantenido un silencio oculto. O sea, ese silencio de no hoy en día ofrecer un marco regulatorio respecto a los activos virtuales, no crean que es porque les da flojera. Simple y sencillamente es porque no le entienden y porque realmente está complicado. Ese es un tema. ¿Eso a qué me quiere decir por qué digo eh, difícil? Porque cada caso, eh, o así que cada caso es un mundo en particular. Y eso no quiere decir que me pueda ir por la tangente de no pagar impuestos. Que es otra vista que muchos colegas míos pues, he escuchado que recomiendan. ¿Por qué? Porque um, si podemos interponer un medio de defensa, y bueno, cada quien, aquí depende muchísimo de la estrategia que le guste aplicar al fiscalista, ¿no? Al fiscalista que le encanta llevar al, al cliente a la cancha, es decir, al juego con la autoridad, y hay otros que nos gusta mejor hacer el tema patrimonial, ¿no? El no arriesgarnos, el no exponernos, a alguna facultad de comprobación por parte de la autoridad y hacerlo en el margen de lo que prácticamente podríamos encontrar en la ley. Y para explicar un poco más el tema, voy a ejemplificar algunas de las cosas. Si nosotros estudiamos cada una de las figuras que se dan dentro de esta, esta economía digital, llamémosla así, hay muchos actos jurídicos que no necesariamente necesitan regulación porque ya están en ley. La única diferencia es que en lugar de hacerlo en dinero fiat, lo haces a través de un activo virtual, ¿no? Y el no hacer eh, algún, en este caso, el, el querernos hacer como que la autoridad no se da cuenta, créanme, la autoridad sí se da cuenta... Eh, nos puede causar ciertos problemas. Hoy en día, la mayoría de mis clientes que han llegado conmigo han llegado por dos temas. Una, por eh, presunción de lavado de dinero. Y dos, por eh, presunción de actividades fraudulentas, es decir, bloqueo de cuentas, porque eh, de hecho hubo un criterio muy interesante que salió la semana pasada, luego les voy a comentar algo, eh, respecto a que las, este, las personas que estén eh, operando con este tipo de activos virtuales pueden eh, estar comercializando con gente que no es realmente la persona que dueña de los datos bancarios con los que están operando y al ser reportadas por estos pueden ser acusados por operaciones fraudulentas y bueno, nos llevamos sin fin desde la inmovilización de una cuenta hasta una acusación de temas de fraude, ¿no? Eso es un tema. Y el otro es las ganancias acumuladas que han generado con cierto tiempo, lo cual a ellos les ha permitido adquirir bienes eh, dentro, del, dentro del periodo. Y la pregunta es aquí de dónde está saliendo el dinero, ¿no? Entonces, que también podemos considerarlo como evasión fiscal o discrepancia fiscal en la mayoría de las personas físicas. Okay. Entonces, hay un el fin. Y bueno... Yéndonos al origen, es decir, atacando la causa, eh, la autoridad hoy en día, al menos dentro de la mayoría de los criterios, que, por ejemplo, hablando del trading, en específico del trading, hay personas, inclusive la propia Prodecon, que en su momento consideró o recomendó que podría ser el, este, el, el tratamiento fiscal respecto a la enajenación de bienes. Y la realidad es que, la realidad, señores, es que la realidad supera la ficción, ¿no? Eso no es nada más de comprar barato y vender caro. O sea, no saben, por ejemplo, nada más para la determinación de pérdidas y ganancias, hijo el mundo que implica porque no hay un método de costeo en específico, porque eh, en este caso no es solamente una vez que se compra y se vende, o sea, hay un acumulado de, o hay un inventario, si lo, queremos, si lo quieren ver así, un inventario de muchos tipos de activos en diferentes tiempos de compra, con valor razonables distintos, lo cual evidentemente complica mucho la determinación de pérdidas y ganancias. Ese es punto número uno. Entonces, eh, difícilmente, al no estar... Reconocidos como nada de curso legal o tener como tal un reconocimiento ya eh, de manera legal, porque en México ese es uno de los grandes retos. No tenemos una definición exacta. La ley FinTech me dice una cosa, eh, el Banco de México me dice otra cosa, y el GAFI, que es el como tal quien ayuda a que la ley LFPORPI cree sus modelos de, de control, pues también dice otra cosa. Entonces son completamente discrepancias en definición diferentes. Sin embargo, esto complica y yo en esa parte entiendo a la autoridad complica que podamos darle un carácter fiscal en específico. Pero de manera exacta, precisa y concisa, ya donde están aquí han ido a mis cursos y ahí había algunos de mis clientes también ganan aquí, hemos comprobado que la autoridad nos dice que no es enajenación de bienes, que no es intereses y que no es ganancia ni pérdida cambiaria. Entonces hoy en día todo no nos los manda a otros ingresos. El punto es, ¿qué vas a mandar a otros ingresos? Y ese es el reto justamente del por qué es necesario que los contadores entendamos. Eh, me ha tocado tristemente ver a colegas, y lo digo así con toda la extensión de la palabra, eh, que sin... Eh, la experiencia en general de, de, de dentro de la industria y no quiere decir que Vanessa sea sensei en ese tema, no es que se han atrevido a llevar a este tipo de clientes llevándolos escúchenlo bien lo que les voy a decir, llevándolos a simular, es decir tú recibes depósitos en efectivo, en tu cuenta bancaria, pues no tienen de dónde, te voy a dar de alta el reciclo, hoy es reciclo, pero antes era RIF te voy a hacer una venta al público en general al mes y te le voy a decir que vendes chicles y te los declaro como venta de chicles. Estás haciendo todo de impuestos, tú los estás declarando y te puedes llevar tu lana sin bronca. Y ese tipo de clientes porque me tocaron a mí verlos. Llegó un punto a mí que, que, que yo me saturé y que ya, ya no pude atender ese tipo de personas, pero luego regresaron conmigo cuando yo tenía el problema entonces, este, y bueno, resultó que ese tipo de clientes eh, habían, les habían creado un perfil fiscal muy distinto a la realidad que estaban viviendo y e ignoraban que había un chismoso que se llama Bitso, que está informándole a la autoridad que esa persona está comprando y vendiendo cripto. Entonces venía la autoridad y decía, oye, pero lo que tú estás haciendo no va de acuerdo a, tu, a lo que tú me dices que estás haciendo, porque si está bien, y vende chicles pero ¿dónde está lo que vend, compras y vendes en, en, tema, en, en, en activo virtual, ¿no? O de dónde estás, déjate de eso, ¿dónde lo estás declarando? Porque la autoridad nunca le pregunta dónde lo está declarando. ¿De dónde está sacando el dinero para comprar y vender cripto? Esa es una de las preguntas más fuertes. Entonces, eh, pues sí, pues yo ahí está yo he pagado impuestos mi el contador me dijo que se lo hiciera, ¿no? Pues la falta de conocimiento del contador lo obligó a simular y por ende, pues ciertas consecuencias que ya ustedes sabrán. Eso es una buena parte. Los otros, por ejemplo, los que utilizan medio de pago, eh, pues no hay un tratamiento fiscal distinto más que el que aplica para la actividad que realiza la persona, ¿no? Si tú eres un restaurante y ofreces preparación de alimentos, pues tu tratamiento fiscal va a ser lo mismo, nada más que en lugar de que te paguen en pesos, pues va a ser en cripto, ¿no? Esa es la diferencia. Y si eres un minero, pues analiza lo que estás haciendo y entonces pues, sería una prestación de servicios, ¿no? Teniendo los elementos suficientes para acreditar que estás llevando la actividad. Entonces, insisto, eh, cada tema, cada, eh, no es porque eh, no, no crean y lo entiendo perfectamente, no esperemos un marco dentro de la ley de renta, un capítulo que hable sobre eh, el tratamiento fiscal con activos virtuales. No, porque no va a existir saben que va a existir, que los capítulos que tenemos ya en la ley de renta se van a adecuar para que consideren entre los actos jurídicos distintos a los activos virtuales. Entonces, eso es lo único que va a pasar y lo hemos criticado ahora que estamos en el finado. Hace una semana me tocó a uno de los senadores platicando y volvimos a tocar el tema. Y justamente llegamos a esa conclusión, ¿no? Y no porque Vanessa lo diga y no porque los senadores lo digan, sino que la propia autoridad, o en este caso los organismos internacionales como la OCDE, así lo han exigido ya. No hagan leyes nuevas, adecuen los marcos regulatorios existentes a estos modelos de negocio. Perfecto, contador. Pues bien, como comentas, ¿no? Eh, finalmente... Una problemática que usualmente tiene el contador público es no saber decir no. Y soy contador general y, y fíjate que le hago a esto, a esto otro, vendemos piñatas, vestimos niños Dios, uh -huh. y a todo lo que le queremos entrar, ¿no? Pero ya esto, y por todo lo que has comentado, todo el preámbulo, toda la plática que ha sido muy interesante el día de hoy, pues estamos hablando básicamente de un mundo dentro de otro mundo. O sea <risa> situaciones de especialización. No yo, de yo, pensé de aprender. Que, yo pensaba que tú iba a quedar ahí en el Nintendo o algo así, pero no, no, ya, ya como bien comentas, el futuro nos alcanzó. Y mira, fíjate que no te dejan de enviar saludos y felicitaciones. Tenemos a Araceli Espinosa, tenemos a María Luisa Martínez Gutiérrez, dice que mucho éxito en todo lo que haces. Te pone corazón, Wilfredo Fabián, maestro, saludos, dice, excelente tema que abordan. Y bueno, pues como todo eh, programa, tenemos un inicio y a veces pareciera que es insuficiente eh, el Ya tiempo, tan rápido. Ya tan rápido. Y mira, créeme que eh, nos quedamos ahí a, a ratitos callados, pero es que el desenvolvimiento en el tema y la pasión con lo que lo comentas, la verdad, este pues sí, se, se, se vuelve interesante, se vuelve muy, muy atrayente. Eh, contadora, te, te agradezco como tal, este, la, que hayas aceptado la invitación, la participación aquí en tu casa en Fiscal Consentido, Familia Census, ya por ahí nos habían robado la exclusiva, me, me pareció ver que habías estado en en el programa de Rompiendo Paradigmas o algo así, pero bueno, Ay, ya, sí ya en modo, <ríe> tratamos <ríe> de abordarlo un poquito distinto, pero mira, Antonio, para Ana. finalizar, como seres en el pastel, a mí me llamó la atención, me quise meter, ya sabes, el Primo de un amigo, ¿no? Y llevo, eh, no sé, vamos a ponerle ahí un número, año y medio, dos años superando cripto. Y pues como que yo le hice al caso al contador Zaragoza, lo fiscal para el final, pero será pues al final de la transacción, de la operación, o no, no, no al final de a ver cuándo se me ocurre atender esa parte. Yo te preguntaría, ¿a partir de cuándo tendré que voltear a ver el efecto fiscal? El día de hoy que vi este programa con Vanessa Solís y dije, no, pues sí, sí tengo que pagar impuestos a partir de ese historial de transacciones que yo ya venía manejando y que dije, ah, pues luego arreglamos la parte fiscal, ¿no? O hay quien dice, ¿no? Sabes que ya me voy a formalizar. Lo he leído, ¿eh? te lo juro. Así lo he leído en redes. Ya me voy a formalizar y me voy a inscribir en el RFC. Y a lo mejor la persona ya está inscrita ¿no? y ni sabe, ¿no? Sin obligaciones. Ah. ¿A partir de qué momento tendría yo que empezar a, a manejar el tratamiento fiscal de este tipo de operaciones o transacciones? Bueno. Híjole, lo fiscal y no solamente en temas de activos virtuales. Creo que debería ser un área de la salud, <ríe> aparte, <ríe> así como la salud financiera, la salud médica, la salud mental, la salud fiscal también es otra área importante y ahorita más que nunca eh, tiene, toma mucha relevancia, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué hago? Y si el régimen fiscal en el que me encuentro o lo que dice la o lo que tiene la autoridad que dice que que hago es correcto a mi realidad. Ese es el primer tema. Desde ahí, entiéndase por sentido que tener un RFC y tener la firma electrónica y tener tu contraseña ya no es para un trámite. O sea, ya son básicos de toda persona mayor de edad en este país. ¿Ya? Eso es un tema. Ahora, el relacionado con el tema activo virtual. Yo creo que el, me debo de empezar a preocupar cuando estoy comprando activo virtual no tengo una actividad económica eh, declarada. Es decir, me ha tocado, por ejemplo, ver personas que, eh, la mayoría, por ejemplo, son menores de edad, en su caso, los míos son clientes de 15, 16 años, que están operando con algunos de estos activos virtuales en, en una wallet fría. Pero luego pasaron ya a operarla tra a través de, de Bitso y ya se vuelven mayores de edad por ende, son estudiantes o estudiantes de universidad, en su caso, que ya son mayores de edad y que compran a través de BITSO, y una, no tienen RFC, no tienen sueldos de salarios, entonces, ¿de dónde está sacando el dinero? No, pues mi papá me da dinero, o no, pues, este, cubo la beca, no sé, etcétera Desde ahí ya tenemos que empezar a hacer, no tanto por si tengo que pagar impuestos o no, sino más bien para tener los elementos suficientes, donde tengo el, de dónde estoy sacando el dinero para hacer la inversión. Punto número dos, ¿cuándo ya entonces me empiezo a preocupar por de que ya me va a agarrar el SAT? Desde el momento en que me rebaso los umbrales permitidos por la autoridad. Es decir, desde que, por ejemplo, en México son los 6.500 UMAS, ahí con toda la este que anda más, más metiendo en temas de la ONN, ¿no? son 57.000, 8 58.000 pesos mexicanos al valor de la UMA actual, en un plazo de seis meses, es cuando... Eh, las eh, chains o las plataformas o las personas que ofrecen el, eh, la compra y venta activo virtual, no solamente la plataforma si tú el día de mañana si te ocurre comprar un cajero como franquicia y ponerlo en una plaza comercial, ahí ya estás ofreciendo la compra y venta y el intercambio activo virtual, entonces desde ahí ya te vuelves sujeto a hacer, a presentar avisos e identificar a tus usuarios entonces, desde el momento en que yo rebaso el umbral tengan por o sea, aseguradísimo y ya había varios de mis clientes ya hasta pueden poner que sí cierto son sujetos de identificación y no quiere decir que mañana venga el SAT no o sea, en este caso el chismoso evitó se si operan con bits la mayoría les van a ir a preguntar ha subido de nivel te invito a que me compartas tales documentos para poder eh, seguir ofertando el servicio. ¿no? Y ya te empieza a pedir más papeles, que la constancia de su fiscal, que los estados de cuenta, etcétera, etcétera. Y cada vez los requisitos son mayores. ¿Por qué? Porque es el expediente que él tiene que traer a la autoridad. ¿No? Ese es un tema. Y en segunda, es cuando eh, consciente estoy de que mi perfil fiscal ya no coincide con lo que estoy haciendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Um, me ha tocado personas que, eh, pues digamos que en el, en el, en el largo social se les llama godines, es pues decir, empleados, personas de sueldos y salarios, que le encontraron el amor al trading, le encontraron el amor peer-to-peer -peer y se dieron cuenta que podían ganar más aquí que en su trabajo. Dejan su trabajo, se dedican exclusivamente a este tema y entonces, pues eh, su perfil fiscal, es decir, ya no es sueldos y salarios ya no es su principal fuente de ingresos esta actividad, entonces ya no va de acuerdo. Ver, desde ahí ya tengo que, obviamente, acercarte a un experto y da, eh, analizar cómo está tu régimen fiscal para saber en qué régimen fiscal podrías darte de alta, ¿no? Y en tercera es que eh, por ende y, y, y para cerrar es que pues, a lo mejor cuando compramos y lo guardamos a largo plazo, no vamos a ser sujetos del pago de impuestos, porque no estoy teniendo enriquecimiento alguno. Pero dice la ley de renta que es ingreso todo aquel aumento al patrimonio de manera positiva. Es decir, si tú el día de mañana vendes y ganaste, desde ahí ya eres sujeto de pagar el impuesto sobre la renta cómo y en qué régimen y con qué reglas, eso es lo que se tienen que descubrir dependiendo de la actividad que realices en específico. A grandes rasgos, esto es lo que podría decirte, eh, asesórate, eh, evítate dolores de cabeza eh, y, y como tal, eh, si no eres experto en la materia contable, si no eres experto en la materia fiscal, estás aquí porque vistes el tema de cripto y te interesó, déjame decirte tres cosas, mitos, completamente mitos. En cripto no se puede lavar dinero, no se puede lavar dinero. Así repítanme conmigo. En segundo, en cripto la autoridad sí se va a dar, no se va a dar cuenta. Sí se va a dar cuenta. Y en tercera es de que si pero cripto no pago impuestos, sí tienes que pagar impuestos. Entonces, son mitos que hoy en día son más temas de realidad y que el por creer estos mitos bueno, pues nos han terminado dándonos dolores de cabeza y hasta nos quitan el sueño. Entonces, evítense multas, evítense facultades de comprobación por parte de la autoridad, y pónganse en regla. Pues información muy, muy valiosa, la has sintetizado de manera magistral, considero, Vanessa, creo que queda ahí, este, para la anécdota, para, eh, pues podríamos llamarle la moraleja, estos tres tips finales que nos das. Nuevamente, te agradezco maestra Vanessa, ma maestra de, del mundo cripto, la invitación a, a esta charla, a este programa de, de radio por internet que se llama Fiscal Consentido. Y pues esperemos que no sea la última vez que en algún otro momento y ya que hayas diversificado ahí tu, tus temáticas y todo el aspecto financiero, fiscal de, de diversos sí. proyectos, situaciones que en el día a día tú vives, pues que nos las puedas compartir también y te vamos a recibir con mucho mucho gusto y mucho aprecio. Muchísimas gracias a la capacitadora. Como, como bien dijiste, es la segunda vez que me encuentro el día de hoy con ustedes. Entonces, muchas gracias por, por esta invitación. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos, estimados. Cuídense mucho. Dos semanas. Estén pendientes y ahí tendremos otra emisión más de su programa Fiscal Consentido. Hasta la próxima. Bye.